tranquilízate, Dios está contigo y te fortalece, no pienses en cosas depresivas, piensa en que estás en un buen lugar, rodeado de gente maravillosa, que estás en el país de tu juventud, un lugar extraordinario, controla tu mente, ella siempre estará contigo, pero hay que amaestrarla, para que puedan disfrutar la experiencia de estar juntos. Esos comentarios amargos están fuera de lugar. La lengua debe utilizarse correctamente para bendecir. Y bueno, brindar halagos, palabras de alegría y hacer de la lengua un instrumento para bendición